Escándalo total con el ex de Susana. Huberto Robiralta sabe de polémicas. Es que cada vez que huele tu filo oscuro, se tira de cabeza con los ojos cerrados. Ahora parece ser que estaría en conflicto por un polémico proyecto inmobiliario. Si tenés que pensar en Robiralta, ¿qué se tenía en la cabeza? Mejor que no lo diga porque vamos sin cana todos. El que se comió el famoso cenicerazo habría hecho un negocito prometiendo construir un barrio cerrado en una zona paqueta de Uruguay. Pero todo terminó siendo un terreno baldío. El ex de Susana Jiménez y la estafa del siglo: 1,5 millones de dólares. viste quién vino a jugar? ¡Sí! ¡Está el Humberto! ¡Por favor, abuela! ¿Cómo te va, Humberto? Se operaron la garganta? Ay, no, puedo, no puedo. año 2013 se embarcó en un proyecto de hacer un country, sí. según sus propias palabras, un barrio cerrado, con viñedos y construcciones de lujo. Hoy hay pastizales no. y ruinas. Se condenó al mencionado a pagar la suma de 203.418 dólares más intereses y 64.294 dólares más intereses a partir de la presentación de la demanda y la suma de 4.766 dólares más intereses a partir de la presentación de la demanda por conceptos de expensas abonadas indebidamente. Después de ver todo esto... Desde la producción de La Tarde nos preguntamos, ¿el Uber puede perder gran parte de su fortuna por sus polémicos negocios? Bueno, imagínense que el que tiene mucha información acerca de esta situación es nuestro compañero desde el Uruguay, ¿eh? Gustavo Descalzi. ¿Cómo andas, Gus? ¿Cómo le va? Recuerde que el año pasado estuvimos en Carmelo, enfrente a donde estaban los viñedos. Ler. Quiero contar que este es un predio grande de muchas hectáreas, de la cual la, este, la, la idea de es don Huberto era de fraccionar. ...en una hectárea y se lo daba con plantines es decir, con viñedos. Entonces usted compraba una cosa maravillosa que era tener su propio viñedo. Era un proyecto que se lo había dibujado todo. Una, una idea impresionante frente Hermoso. a Narbona. Está, está. Brillante. ¿Pero qué pasó? qué pasó ¿Cómo le dicen a Huerto allá, en Carmelo? ¿Qué pasó? ¿Qué, pasó? ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó? Gran, gran vendedor de baldío. Así le dicen oh, por allá, por Carmelo. Terrible. sí, sí, sí. sí. Cuando usted va, se acuerda que lo mostramos en vivo, estábamos enfrente en Arbona, todo divino, todo cre... sí. precioso, sí. todo todo crecido, divino las viñas así, y de este lado parecía el desierto del Sahara, todo abandonado, unos cacharros tirados por ahí, los plantines Qué estaban ver, todos bien. medio muertos, sí. un escándalo es esto. Y usted se ríe porque no le vendió a usted el terreno, <risa> claro, es verdad. Pero, no nos reiría ni un pero poquito. si la tierra está, la tierra está, ¿no? La tierra está. Sí, Descalci, descalci, me parece que no. nos un terreno, ¿qué pasó? No, no, me parece que se nos cortó. Si vendés un club de viñas, tenés que vender el lote con viñas, no sin viñas. No. ¿Por qué? Así es, vendés un club de viñas, no sin viñas. Así fue. Pero a ver, espera, espera, espera, espera, un segundo, un segundo. descalzi ¿qué pasó? Que en un momento tuviste así como una laguna, ¿qué pasó? No, no, no, tenía este mensajes acá de gente que me dicen, sí. yo caí ah. <ríe> en esa trampa porque vi el terreno que se vendía en cien dólares. Estaba leyendo ahí, 10.0 dólares sí. se vendía, era una hectárea con mil plantines. Es decir, que yo lo único que tenía que hacer era hacerme una casita y a los pocos meses, según la promoción, ya tenía los las Ubitas. Pronto, publicidad, publicidad dañosa. La pregunta de Calci a este señor, ah, sí. que con tanta liviandad acusa a Uber. ¿Fue a regar los plantines? Sí, exactamente. Ah, ah, muy bueno, bien, fue a regar muy los plantines. bien Alessandro. Vamos, ya vamos. vamos, vamos? Agarró la, la regadera. Pero hay que regarlo tres años para que te salga una agua buena. Vos siete te venden años, claro. un terreno, pensemos, un sí. terreno de una hectárea. Están son... hablando un no, paso. No, paso no era. 38 ¿eh? terrenos, <risas> salen 38 lotes de una hectárea. ¿eh? Claro. O sea, con lo cual. ¿100 mil dólares? Eso, por eso Pagó le digo que... ¿Pagó mil dólares el terreno? 100, ¿No? Cuando regalo plantines, dejate joder. Andás regalos plantines. 100 lucas era, ¿sí? ¿verdad? 100, sí. ¿no, 100 pero... lucas la hectárea. 100 lucas la hectárea, 100 mil dólares la hectárea. Y le digo más, si usted entra en internet todavía hay gente que lo está promoviendo para la venta. No. no sé si es del propio Huberto. Sí, sí, sí. Ah, sí, Sí, sí, sí, si usted entra en internet todavía se sigue. Por eso le decía, este señor que me estaba mandando un mensaje había comprado después de este que le hizo el juicio, que le ganó a Huberto por incumplimiento, porque además, legalmente Huberto no podía vender el terreno que todavía Comenzamos no en su fraccionamiento. Gustavo, vos me vas muchos a acompañar... Mucho mucha ilegalidad. Dígame. Vos me vas a acompañar que Carmelo es tierra de pecados y travesuras. De, ¿De sí, oh, sí, todo. Todo. Sí, señor! sobre sí, todo las propiedades que tienen salidas Mucha a trampa. lo que es el río aquellas propiedades que tienen muelles Vista. que tienen puertos aquellas propiedades donde se queman puerto, algunas, algunas viviendas que tienen hoteles de muchas estrellas y que se utilizan justamente para llevar parejas paralelas que los terrenos amantes. lo pagaron dos mangos y con entonces su exactamente es tierra de negocios sí. sin luz qué significa todo va mejor si está a oscuras. Oh, ¿no? Entonces, Dios cuando mí. se hacen los negocios, este, te venden este, platos voladores. volador. Este, una cosa, es, de ahí es. a comprar un lugar y que no haya nada. Pero pará. No, para, cuando vos compras muchas veces, no te venden lo que vos estás comprando, te venden la caripera. Igual del adhiero algo, adhiero algo de lo que dice Luis, y con respecto, sobre todo a la, a la parte de clandestinidad. Mucho helicóptero viaja. Pero y Claro, mucho claro. Cambió, sí, sí, ahora, señor, o sea, ahora, hay alguien que... Terneros tirados, terneros tirados de helicóptero. ¿no? Y cosas Cachito. que después no se logran explicar. Ahora, ¿quién cuida? ¿Quién es el, ¿quién es el, el, el, es el gran el cuidador de todos esos secretos? ¿Cómo? Digamos, ¿En el ¿Quién cuida todos manos? esos secretos? Ande y preguntarle a Susana si Carmelo es una tierra querida por ella. No. No. No, no, pero pura. además no. le voy a decir por qué no. Porque cerquita de Huberto está el terrenito de Celasco. Claro. Y ahí es donde dicen algunos, mecha. Pasó años o tiempo muy triste. Muy triste porque la relación estaba quebrada y muchas veces ella como que aborrecía ir al emprendimiento. Carmelo. Le voy a decir otra cosa. Que no te escape. Sí, hay me... un libro hay un libro que yo leía cuando era chiquito, que era La Isla del Tesoro. Que no te ¿Sí? escape que haya alguna excavación ah, con ah, algún baúl, con alguna pertenencia. Sana, de... Va, heredó. ¿Cuántos? ¿Diez? ¿Millones de dólares? Ah, 10.5 millones. Ma, ma. O sea, que ese 1.5 millón el que lo están reclamando.